Hola, bienvenidos a mi canal, soy Yarve y traemos un nuevo tutorial esta vez eh, relacionado con San Valentín y para ello qué vamos a hacer pues vamos a hacer un fanal con unos corazones esto es lo que vamos a utilizar para el fanal molde y contramolde vamos a utilizar por, por supuesto eh, cera Parafina en, este, en esta ocasión eh, Sin colorear Y he traído ya la roja coloreada Pero bueno eh, Podéis eh, vosotros mismos eh, Tener la, la parafina sin color Y añadirle Un trocito de crayola O de anilina Puede ser anilina en polvo Anilina líquida Lo que tengáis a mano Para darle el color rojo También vamos a darle un poquito de aroma pues con esencia de rosas tenemos el aceite es aceite que se utiliza para los niños pequeños nos valdría otro tipo de aceite corporal o ya lo que es más profesional es la vaselina líquida y bueno por supuesto nuestro hornillo con nuestro recipiente y el cacito y vamos a ponernos a trabajar Vamos allá Para empezar Ponemos la parafina coloreada La roja Bien, tenemos la, la cera ya lista Y vamos a verterla Sobre esta bandeja Bueno, primero vamos a aceitarla un poquito nada más por si se nos quedara sujeta la cera a la, a la bandeja así nos saldría más fácilmente bien, ahora sí cogemos la cera y vertemos vamos a hacer una capa fina de cera así y vamos a esperar a que esto se enfríe un poco bueno con estos cortadores que no enseñé antes son corazones que otro mediano uno pequeñito pues vamos a cortar eh, la cera de esta bandeja esta temperatura ya para cortar está calentita pero pero no está blanda está caliente pero no blanda vamos a empezar cortando cuatro corazones rojos vamos a cortar otros cuatro corazones medianos o quizás alguno más para decorar también podríamos hacer vamos a dejarlo aquí para que no se deforme aún estaba calentita por pues esta zona la cera mientras esperamos a que vayan enfriando, enfriando un poquito más vamos a ir echando la, la parafina sin colorante a fundir y ahora varios pequeñitos vamos a esperar a que enfríe un poquito más la cera para hacerlo más original vamos a hacer también Vamos a poner un, un corazón dentro de los corazones grandes. Un corazón pequeñito. Así nos llega de corazones, eh. La verdad no hace falta más. Son unos pocos. Cuatro del grande, cuatro de, del mediano. Y bueno, y alguno más de mediano para decorar después. Y algunos pequeñitos. Ahora sí podemos... Sacar de aquí La cera Esta cera después la voy a fundir Y me servirá para Pues para hacer otras velas Aquí tenemos la cera ya fundida He aceitado antes la bandeja Y vamos a ver Per. bueno vamos a esperar a que esto se solidifique pero no haya perdido de todo su calor entonces lo cortaremos está templadita pero veis que está sólida vamos a empezar a cortar unos pequeños cuadraditos lo más pequeños que podáis Estos cuadrados van a ser el relleno de... dentro del fanal para que no se nos muevan los corazones. Ahora en el otro sentido. Los retiramos de la bandeja. Ahora vamos al paso importante. Volvemos a echar un poquito de aceite al, a la bandejita. Donde vamos a poner el molde. Y el contramolde. Vamos a aceitar el molde por dentro. Situamos bien centradito el molde Y ahora el contramolde le echamos el aceite por la parte de fuera Listo Centramos El contramolde dentro del molde que nos quede el mismo espacio en cada lado Y vamos a empezar poniendo un poquito de estos cuadraditos que hemos hecho Que nos lleguen al fondo Nos ayudamos con un palo mediano, lo vamos a poner boca abajo seguimos echando más trocitos blancos ahora cogemos uno de los corazones grandes y boca abajo lo colocamos seguimos echando trocitos blancos y ahora un corazón pequeño boca abajo y más trocitos blancos Bien, pues vamos a hacer esto en todas las paredes de, de nuestro molde. Bien, ahora que tenemos nuestro molde listo, relleno de los trocitos de, de cera blanca y corazones rojos, volvemos a echar la cera blanca y la vamos a dar un golpe de calor. Para que se nos ponga líquida. A esta cera le vamos a añadir además. Eh, la esencia. Esencia de rosa. Bien, tenemos aquí la, la cera ya caliente. Vamos a echarle. Esencia de rosas. Un, chorre, un chorreón más o menos. Ahí un poquito más así y revolvemos bastante para que se integre la esencia en la parafina y a continuación empezamos a verter pues ahora, ahora vamos a dar paso a quitar la, el contramolde. Con un cuchillo cortamos en 10. Vamos a darle la vuelta a nuestro fanal. Pues así. Quedarán los corazones derechos Ya tenemos nuevamente la cera calentada Parafina Removemos un poquito, para que se nos enfríe un pelín solo Antes, cuando he quitado la parte interna, bueno, lo que es el contramolde Del fanal La cera aún estaba caliente Por eso me ha sido fácil cortarla eh, el tiempo entre que eché la cera en el fanal y quité el contramolde fueron unos 15 minutos empezamos a verter poquito a poco así toda la cera para adentro la que nos quedaba bueno, aquí tenemos nuestro fanal Ya terminado, ya enfriado Ha pasado una noche Y vamos a desmoldarlo Bueno Tenéis aquí Así, ah, se ve bien Aquí el corazoncito pequeño Aquí también Y con Trocitos cuadraditos Que son las teselas que hemos cortado No sé si se pueden apreciar bien por aquí Hay cuadraditos Por aquí también Bueno pues ahora Si, si no se nos viera bien Los corazones Lo que podríamos hacer es Poner un papel de cocina encima Y pasarle Muy suavemente la, la plancha A temperatura muy baja De... De arriba a abajo. De arriba a abajo. Y así alisaríamos. Eh, quitaríamos cera y se nos verían mejor los corazones. Pero bueno, yo no lo voy a hacer porque creo que se ven bastante bien. A ver. Así. Que no, que no me refleje la luz. Así. Ahí. Y ahí. Hemos llegado al final del tutorial. Muchas gracias por verme.